Hey, ¿Qué pasa, chicas de YouTube? ¿Qué tal están? Yo soy de Ice o también conocida como pino m y estamos en un nuevo video. En este video quizás muchos de ustedes estén sorprendidos porque están viendo un gameplay que tengo grabado de hace unos días del wordmax.io también conocido como Slider.io, que es el de esta... Serpiente que tiene que ir matando al resto Es un juego que me gusta No lo juego mucho, pero me gusta Y me gustó ya para tratar en este video Muchas veces, de hecho ¿Qué iba a pasar con mi canal? Si iba a dejar YouTube Si tenía pensado seguir Y algunos pidiendo que no me vaya Al principio evidentemente Yo no, lo entend no entendí por qué Me preguntaban eso Cuando yo en realidad nunca dije Oficialmente que me iban Y tampoco... Dije que había una fecha, siempre dije, simplemente dije en algunos videos que era algo indefinido para mí Y luego me empecé a enterar que claramente muchos Gatubers eh, que muchos de ustedes conocen, que muchos de ustedes seguían, empezaron a dejar la plataforma Lo cual claramente es respetable, es su decisión y es lo que ellos querían hacer Y está perfecto, hay que apoyarlos simplemente y si vuelven algún día quizás con otro contenido está genial en mi caso yo lo que quería comentarles es básicamente el futuro del canal y qué es lo que va a pasar con el mismo Qué voy a subir, qué no voy a subir, qué voy a traer y, y qué quizás no traiga Es lo mismo, acabo de decir lo mismo con otras palabras Sí, lo sé, pero para qué que no lo entiende Ok <risa> Ok Básicamente y muchas veces ya lo había dicho en algunos videos Quizás los que más siguen de antes lo sepan Mundo de Turro está teniendo muchísimos problemas, no está teniendo el mismo volumen de gente que tenía antes Y obviamente eso se nota en mis videos, no es tan fácil grabar las cosas que yo grababa antes Me gusta grabar las novedades, pero tampoco es que esté teniendo tanta audiencia con el contenido que estoy subiendo actualmente eso no quiere decir que, por pues, el hecho de que no tenga la misma audiencia, no siga subiendo un juego el pero sí es cierto que ya cansa subir lo mismo y me gustaría variar. A eso quería llegar con el video, básicamente. ¿Qué, ¿A qué me refiero con variar? Pues me gustaría traer otro tipo de contenido que estoy segura de que probablemente a ustedes les guste porque son distintos juegos que pensaba traer, algunos de mi infancia, juegos absurdos que cuente por internet, inclusive, para los que no sepan, yo juego Fortnite, ese sí juego, y pensaba traer un recopilatorio de las skills que tengo, soy muy mal en el juego, pero las skills que tengo me gustan y las quería subir a mi canal. Y bueno, si no les gusta, eh, lo subo igual. Vale. Perdón. Así que, básicamente, quería, con este video, explicarles a ustedes, y como ustedes saben, y les vuelvo a decir, el futuro de mi canal, si lo voy a dejar o no lo voy a dejar algún día, es algo incierto. Obviamente no les voy a negar que esto de YouTube en algún punto te cansa, más si no te dedicas a esto profesionalmente. Porque tenés un montón de cosas de por medio que hacer que no las podés evitar, digamos. Uno, si uno está estudiando en la escuela, tiene que seguir estudiando en la escuela. Como si uno está trabajando, como si uno está estudiando en la universidad, tiene que seguir con esto. Entonces... No pienso dejar el canal, no al menos no de momento, creo que me gusta mucho ver el apoyo que hay en el canal y ver que la gente te demuestre tanto cariño y, tanta, y que les diviertan a fin, de, a fin de cuentas el contenido que hacemos porque más allá de todo lo que puede generar YouTube lo que no puede generar,